Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trading, un nuevo vídeo en el canal sobre Order Flow. Estaba deseando traeros este contenido y de hecho lo llevaba pensando bastante tiempo porque os traigo un fragmento de la Trading Team, ya sabéis que la Trading Team es, el, es la mentoría grupal que llevo a cabo con mis alumnos de Armada FX. Y eh, pues bueno, en estas mentorías lo que hacemos es operar en vivo el mercado, analizarlo, analizar contexto y eh, pues cuando surgen entradas, operar y hacerlo todos juntos en grupo. Y digo en grupo, por eso os traigo este fragmento, porque a pesar de que el trading eh, es, una, eh, es, es una actividad que hacemos eh, de forma muy solitaria y que puede parecer en muchos momentos pues poco comprendida, ¿no? Porque pasamos muchas horas eh, solos delante de las pantallas y esto nos hace estar como un poquito más apartados de, de, del mundo real, ¿no? Por así decirlo, porque la gente al final eh, en sus trabajos pues tiene contacto en las oficinas eh, pues con compañeros y demás o incluso pues bueno aunque trabajes eh, desde casa pues siempre tienes ese contacto mínimo con tu jefe, con compañeros o algo. Pero nosotros los traders eh, no es así. Y lo que os he querido traer con este vídeo es que nosotros dentro de la trading team como grupo estamos llevando muy bien esta actividad solitaria. Eh, lo digo porque cuando operamos en grupo soltamos las emociones, eh, dejamos eh, fluir las operaciones y de esta forma eh, pues lo pasamos bien haciendo lo que más nos gusta que es operar los mercados. En este fragmento vais a ver cómo salen a reducir las emociones de todos los que estamos dentro del grupo, haciendo que esta actividad solitaria parezca incluso divertida. <risa> Y eh, vais a poder observar también como muchos de los compañeros están operando con cuentas reales, eh, otros de ellos estaban ya con cuentas eh, fondeadas, eh, por mm, cuentas live fondeadas y lógicamente aunque estemos en grupo y estas emociones se sobrelleven mucho mejor porque entre nosotros nos apoyamos, eh, es inevitable pues eh, alegrarse. O, o pasarlo mal en algún momento y esto se nota dentro de la conversación así que bueno prefiero eh, poneros directamente el fragmento para que seáis vosotros mismos lo que, los que lo veáis y que me podéis dejar abajo en los comentarios qué os ha parecido y si os parece interesante hacer trading en grupo o hacer trading pues con personas que estén en vuestro mismo nivel y que encima de poder apoyaros dentro de esa sol, eh, soledad eh, pues que podáis extraer de ellos también un aprendizaje y podéis aprender del resto de compañeros porque al final esto es lo que estamos haciendo dentro de la Trading Team. Eh, no me alargo más, eh, os dejo directamente con el vídeo, dejadme como he dicho antes abajo los comentarios y antes de seguir os voy a dejar por aquí arriba una etiqueta donde vais a poder ver el último vídeo que hicimos en el canal donde hablábamos eh, del éxito que está teniendo Eugenio con las cuentas de fondeo, que por cierto, os informo que a día de hoy continúa operando con su cuenta de fondeo. Eh, si quieres saber más de la historia de Eugenio, podéis pinchar en este vídeo y lo vais a ver. Eh, sin más, os dejo con el contenido y espero que os guste. Sí. Bueno, el mío es de 329, también interesante. ¿eh? Sí. Qué buena la información esta que nos das siempre del ninja. Es que. Yo sé, es que no sé cómo compartir la pantalla para, para que la veáis. ¿eh? Aquí en, en no sé Google Meet me parece que lo vamos a tener fastidiado. Chicos, voy a hacer una entrada. Order changed. Order changed. Yo creo que también voy a hacer la mía, ¿sabes? Ahí, ahí. <risa> Oye, a mí me gusta mucho esta entrada. No no es que es, o, ahora okay. o nunca. Yo creo que es que es una entrada de esta entrada sí me gusta. Nos puede, nos puede barrer por el stop, por el ATR de 15 de veinti algo, no me gusta Str nada, nada, pero bueno Vamos a ir sí, sí, dentro Estás dentro también, vale <risa> chicos, los demás estáis todos <risa> dentro Estamos adentro, encima Estamos con la cuenta fondeada. Bien. <risa> sí, sí, sí, Mucha confianza. Bien, chicos, vamos a ver, vamos allá por ello. Eh, la entrada es de libro, eh, es de nuestro plan de trading. Eh, salte, bueno, pase lo que pase, salte stop o salte target. Eh, todo el mundo de aquí tiene que salir orgulloso porque es que es entrada de libro. ¿vale? Yo también entré, Miguel. Ah, sí, también. Sí, también, Con la de. En que... 58, 63, entre. Bien, sí, todo lo que sí. sea 60, 61, 62, 63, todo eso es, es un... ¿Dónde oso, crees veo, que oso, día oso, día oso, día un montón de limitados. Profit, profit. Profit, profit. Vamos, <ríe> Vamos ya. ¿A mí me tomó? ¿Cuánto <ríe> había <ríe> que poner? A mí, a mí ya me ha dado. A mí también, ¿Vale? chicos. <ríe> <ríe> Bien. 15 puntitos ya los tengo. Bien. Me dio 15 tics. ¿Cuánto hay que pedirle? ¿Uno a uno? Uno a uno hay que pedirle. Yo okay. 23 tics le he pedido. Bien, 17 no, tics. Bien. bien, chicos. 17 tics. 18, Uy. tengo un contrato dentro. Vamos, Fede, sí, señor. Uy, se fue, se fue. Se fue. Sí, esto se va. Yo, yo le pedí 15, me dio 15. Bien, Marta. Yo le, yo le puse 17 para la próxima, como dice el jefe. Sí, señor, sí Vaya. señor. La próxima. <risas> vale, eh, vamos a hacer. Entré, entré con un contrato, entré con un contrato para hacerle caso al. Sí. Al crack. Sí, chicos, yo hubiera ido más apalancado, ya me conocéis, pero es que con esta, con estos ATRs de verdad, uf, y con este contexto de rango que tenemos bueno, en H1, bien, Fede <risa> 25 y 18. Genial. También wow. con la cuenta live. Sí, sí, sí, sí. Bien. Wow, mira, se fue la mierda. Qué hijo de puta. Sí. <risa> Matías, has salido. Quería dejarlo y. Sí, sí. Vale, Matías, almanza. 16. Acaba de entrar ahora mismo un, un bit trade de bit. Sí de 195 contratos a mí. Yo digo por si acaso... Gracias por avisar, no. pero vamos, ya todo el mundo debería estar fuera. Fede ha estado a punto de dejar un break-even y, y hubiera sido la mejor hubiera sido mejor la, la, la, la mejor estrategia de todas, pero claro, no, no podemos adivinar el futuro. Eh, Rafa, ¿tú has salido con cuánto al final? Con 15. Bien. Es que lo, lo que tengo que marcar marcado es uno a uno. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, yo también. 16. Sí. Miguel, a mí me cerró, yo estoy viendo aquí el, yo había puesto 17 ticks, pero me cerró con 18, estoy viendo aquí el journal. Esos eso, eso es ticks que dices, bueno, 10 dólares más, no, no está nada mal, para un heladito. Para un café. Bueno, para pagar 5 y 5, para pagar a New Profit. Total. Sí, pero fijaros chicos, eh, teníamos las cosas muy claras al principio de la sesión, eh, he comentado, se pueden dar tres escenarios, si no sea ninguno de los tres no voy a operar hoy, porque tal como ve vemos el mercado... Bueno, contadme qué os ha parecido. Espero que hayáis podido disfrutar de este contenido. Eh, ya habéis podido ver en el vídeo que bueno, son muchos los compañeros que estábamos operando, en torno a 25 personas dentro de la sala, aunque solamente abran micrófono unos cuantos. Eh, pues bueno, eh, esta es la dinámica de trabajo que tenemos dentro de la Trading Team. Si os ha gustado, eh, me gustaría recordaros que os suscribáis a nuestro canal de Instagram porque este tipo de operaciones las subimos de forma diaria eh, directamente por esa, por esa red social. Porque para nosotros es muy sencillo pues bueno, grabar las operaciones que estamos haciendo con los alumnos y eh, pues bueno, creo que esto os puede aportar muchísimo eh, pues a, vuestro, a vuestra operativa. Sin más, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, darle like para apoyarlo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Os dejo por aquí los dos últimos vídeos de nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!